Andito. Ah, ¿cómo se hace esto? Ahí está. Hoy día es lunes 16. ¿Lunes 16? Sí, sí, sí. Lunes 16. Eh, empieza el vlog. Ah, no sé qué hablar. Mejor voy. A... Hey guys. Estoy contento porque pude sacar un vlog que no quería sacar porque están las energías baja. Ahora estoy como medio hiperventilado. Ya no sé. ¿Cómo voy a ser ¿Qué día? Estoy hiperventilado porque ayer grabé una pequeña sorpresa. Así que tienen que dejarme sus preguntas. Ojalá me hayan dejado sus preguntas. Lo no puedo mandar este video en el pasado. Tienen que dejar, haber dejado sus preguntas porque si no, no voy a poder darle la sorpresa. Así que antes de empezar, les recuerdo que se pueden suscribir. Oh, siempre me equivoco. ¿Dónde está? Para allá, allá. Ahí. Aquí se pueden suscribir. Pueden activar las notificaciones. Y este es el vlog 295. Solo quedan 5 para los 300 voy para los 300 compadre <risa> Así que estos meses han sido eh, meses de volver a las viejas costumbres. Seguí a fumar y... Oh, pues Les tengo una sorpresa. Espero que les guste. Este es el primer pawa del 2018. Oye, pregúntale un árbol. Como ahora les pregunta, lugar favorito en Santiago. Creo que Santiago Centro siempre me llama la atención. La gente, la diversidad de gente, extranjeros, chilenos, el movimiento. A veces no es tan cómodo, pero sí me gusta bastante. Por lo demás, eh, los parques y las áreas verdes de Santiago son, son muy bacanes. ¿Qué serie estoy viendo ahora? Eh, actualmente no estoy siguiendo ninguna serie Tengo mi lista llena de Netflix Pero estoy súper dado a los stand-up Los últimos que he visto son los de Dave Chappelle Y los de Chris Rock Y los de Ricky Gervais. Muy muy buenos Amanecer o atardecer eh, Siento que el amanecer me gusta Pero lo asocio con tristeza Debo decir que me ha tocado ver amaneceres Cuando no estoy muy bien Pero eh, siempre disfruto un buen atardecer Camilo Aburto me pregunta ¿Cómo mantengo la cre creatividad a tope? Y si tengo alguna fuente de inspiración eh, Es una pregunta súper difícil de responder Tengo la fortuna que se me da Esta cosa de asociar cosas No sé en verdad es un tema que da para un blog completo así que lo voy a dejar aquí así como pineado para pa más adelante. Ir mucho, ver mucho, eh, leer mucho y eh, conversar mucho. Tengo la fortuna que me junto con gente que sabe mucho de cosas que yo no sé y eso es alimento para la mente y el alma. Abuela pregunta también ¿por qué volví a fumar? El tema delicado, es un vicio que Odio en mí, odio el olor a cigarro, pero es una forma muy rápida de eh, liberar la ansiedad. Soy un weón muy ansioso y estoy pasando por un momento de mucha ansiedad, ya, ya hablaré de eso. Eh, pero es un periodo que me lo estoy regalando, eh, es, lo voy a dejar, lo tengo que dejar en algún momento eh, y, y me prometí a mí mismo que será pronto. También me pregunta si es muy difícil hacerse el hábito de grabar y hacer el vlog. Es una... Tarea titánica para mí Me hace muy feliz Terminar un blog Publicarlo Me hace muy muy feliz Si no lo disfrutara eh, Fucha No tendría eh, no, no podría ser Pero sí Es harta pega Es eh, Es mucha ciudad Y los gatos Los gatos están eh, Súper bien Tomando agua Y por acá está Teo te bueno, si eh, no quieres pero también y les manda muchos saludos chiquillos, quiero dar saludos a la comiquera a la señora M, a Pia Fredens a Pompons Party, a la Evelyn Cratch, a D'Angela Guzmán, a la fashionista pobre y a todos aquellos que han dejado un comentario, así que gracias muchachos espero que les haya gustado el nuevo intro del pawa que hizo todos los miércoles y que no se olviden de dejar sus preguntas los lunes, de vuelta a ti Sauce el pasado. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué cosas les gustaría ver más en este canal? Hay más preguntas sobre la creatividad me, me volada. Veo que hay interés en temas particulares. ¿Qué les gustaría ver? Cuéntenme. Adiós. Igual me sorprende que me hablen tanto de la creatividad, yo de hecho es algo que a mí me duele mucho, sufro mucho cuando no tengo ideas y tengo que sacar un blog. Por lo cual agradezco que rescaten eso, que ustedes lo vean mientras yo... Mientras que a mí me cuesta ver. Así que espero que les haya gustado la nueva presentación del PAWA, las respuestas que le di Gracias enorme por la energía en realidad, mitad de la pega que a mí me hace superar, eh, no sé, un bloqueo, la mala onda, la, la mala vibra Suben a onda a través de sus comentarios, así que se lo agradezco mucho. Y así nomás es como se termina el blog 295 de un blog de sauce. Y.. No sé qué más que hablar. Como que cae me comprometo a hablar más cosas del blog. Como que le estoy contando la historia y como, ah, esto lo voy a dejar para después, esto lo voy a dejar para después. Entonces como que me estoy llenando de pendiente de vlogs, lo cual es eso? bueno. Pero en realidad como que me estoy endeudando, ¿no? Hoy día mía.